Mire, señor. señor ministro, en el mundo global en el que vivimos la acción exterior es una política de máxima importancia tanto para los intereses de nuestra ciudadanía como para el resto de las poblaciones del mundo. Determina de alguna manera tanto los valores como los principios que proyectamos hacia el mundo y al mismo tiempo construye también la identidad, la agenda y las oportunidades de nuestro país. La política exterior no ha estado a la altura de nuestro pueblo, se ha ido desdibujando a lo largo de los años, no sigue ningún tipo de estrategia y meramente sigue la inercia o incluso ejercemos de chico de los recados de Trump o de Merkel. No se evalúa en ningún caso las consecuencias de cada acción que emprendemos. Sacrificando así la oportunidad de tener un liderazgo regional por acuerdos comerciales tácticos. Rajoy, como presidente de Funciones, viaja a Brasil a ver al presidente Temer, presidente ilegítimo y corrupto, que no ha querido ver ningún otro presidente europeo. Y el resto de países latinoamericanos se han cuidado muy mucho de legitimar. Hasta el propio Papa se ha rechazado por dos ocasiones el verle. Desde su llegada al Gobierno, Temer no ha perdido el tiempo y ha aplicado la austeridad más salvaje al tiempo que registraban su casa por corrupción. Hace unas semanas han aparecido grabaciones de Temer autorizando sobornos a un diputado que está en la cárcel, casualmente diputado que inició el golpe institucional contra Dilma Rousseff. ¿Qué pretendía Rajoy con este viaje? ¿Crear un G2? entre el presidente más corrupto de Latinoamérica y el presidente del partido más corrupto de Europa. La destitución, la destitución del ministro de Justicia estas semanas es un paso en la debacle de un Gobierno corrupto e ilegítimo. Un Gobierno que Mariano Rajoy no ha parado de legitimar y apoyar en solitario. Hoy conocemos cómo el propio fiscal ha pedido procesar por corrupción al presidente de Brasil. Temer se ha convertido así en el primer presidente, denunciado formalmente por corrupción. Dice que Brasil es un socio estratégico, pero miren, si no se garantizan las condiciones mínimas de estabilidad, de gobernabilidad y de confianza en las instituciones, cualquier acuerdo no tiene ninguna validez. Dejen de hacernos pasar esta vergüenza, condenarnos a las subalternidad y quemar nuestra imagen y las oportunidades en el exterior. Ya conocemos bien la política exterior histórica llevada por nuestro país, representada en las fotos en las Azores, que tantas pésimas consecuencias nos han traído. Los acontecimientos de las últimas semanas en Brasil deberían llevar a su ministerio y al Gobierno a rectificar en el rumbo y reconocer como ilegítimo este Gobierno. Es el momento de que este país lleve a cabo una estrategia política, comercial, económica y social que defienda los derechos humanos, pongamos orden en las relaciones internacionales y dejen de poner a España en la cola del mundo. Dejen de robar las oportunidades de este país en el exterior. Muchas gracias.